Es un consejo muy breve que voy a dar. ¿Y quién soy yo para darle un consejo a, a Alberto Ten, jefe de la Policía Nacional? Pero lo voy a hacer. Miren, usted destituyó a la vocera de la policía con apenas tres meses una mujer con una, con una historia extraordinaria, recta, abogada, Incluso abogada y estudiante de términos de medicina. Escúchenlo preparada. Para una mujer llegar ahí, a la Policía Nacional, si a un hombre se le hace difícil, ¿qué será todo el proceso de acoso por el que pasa una mujer? Todo lo que tiene que pasar una, una dama para poder llegar y ascender en las filas de la Policía Nacional. Y fue destituida también la subdirectora y la dejaron sin funciones. Asignale funciones rápido, general. Usted tiene que con su equipo. Yo he dicho que un general que va sin tropa no va a nada. Usted tiene que poner su equipo. Pero póngale, no debieron destituir. Usted, en vez de, de quitarla y destituirla, dejarla sin funciones, usted debió llevarla a otro lugar. Y ponerle funciones. Que de aquí al lunes el país sepa, porque la feminista se la tiró en contra. Le está echando un problema al, al, al presidente de la república que ha dicho que las personas preparadas nunca van a ser destituidas. Y que las personas preparadas en la fila de la policía van a ascender. Estamos hablando de una de una generala. Porque así que dicen las feministas: es la general para, para no atropellar el lenguaje y no tirarme en contra de la feminista, pero debiera ser la general de la Policía Nacional, eh, la subdirectora, pusieron a un amigo mío, Orison Olivense Minaya, estuvo aquí, una gran amistad, nosotros la apoyamos cuando estuvo aquí, igual que Alberto Ten, dos veces, con muchísimo gusto, dos veces en Santiago, dos veces en Puerto Plata, eh, dos veces en Bar bueno, en varios lugares, eh, con gran historial, gente que queremos mucho, pero póngale funciones. Eh, para que después no se vea como que se está discriminando a la mujer, que subir ahí no sirve para nada, y que van a poner a los voceros, porque el que es vocero ahora había sido vocero en otras oportunidades y había estado en vocería en otro lugar. Hay que darle chance a las nuevas generaciones para que no se frustren. Y esa es la idea de la nueva reforma de la policía. Mira cómo le está sentado y qué porquería que ni la puerta la pueden abrir. Esa inmundicia que ustedes vieron. Se pasó la noche y mire lo que él dice que él no... Porque fueron a decir vamos a llevarte allí No, no, déjeme aquí en esta porquería Y mire lo que él dice con humildad No, eh Salió Domingo Nada, eh, qué puedo puedo decirle, agradecido realmente del pueblo El que no la debe, no la paga Nosotros cada día más Debemos de llamar a la cordura Debemos de llamar a la prudencia La violencia no es buena El que el otro diga que tú eres violento El que tú haces cosas negativas Eso debe estar en ti Realmente nosotros nos estaban esperando para provocarnos. Fuimos a ejercer un derecho, el derecho al trabajo, y nos brincaron encima inmediatamente, que ni una mujer celosa nunca en la vida hubiese visto yo eso. Eh, nos rompieron la camisa, nos destruyeron el propio procurador fiscal titular de Valverde, Nelson Rodríguez González. Después es una pena ese abogado humilde y sencillo, Domingo Muñoz, amigo mío lo y lo violentaron, lo maltrataron, lo trataron como una basura. En el gobierno del cambio, de la democracia, de la procuradora incorruptible y plenamente recta, cosa que yo creo, ese tipo de abuso no se pueden permitir. Una persona con ese nivel de poder y manejo de ese nivel de violencia no puede estar en una posición como esa. No se le puede permitir a un abogado que lo maltraten le entren a galletas, lo tumben, le rompan la camisa. Lo último que faltó fue que lo, le hicieran pupú y lo orinaran. Porque amaneció trancado en, un, en una inmundicia que no puede ni siquiera abrir. Tirado en el piso sin ningún tipo de... No solamente sin ningún tipo de privilegio, sino humillado y vejado. Él consigue su orden de libertad, pero ¿quién le va a restablecer su moral? ¿Quién le va a restablecer su conducta? ¿Quién le va a restablecer la, el, el haberse visto humillado ante el país de esa manera? Yo creo, presidente, que ese tipo de cosas en un gobierno democrático no deben verse. Y le digo algo: poco a poco usted se está viendo como un dictador, poco a poco usted está forzando a este pueblo de una manera que va a hacer que el pueblo que lo puso desee a los que ustedes llamaron ladrones porque los otros permitían vivir y ustedes no dejan que la gente viva, coma ni respire. Y encima de eso, lo maltratan, lo humillan, lo tratan como basura y lo hacen sentir que este sistema solamente está para ricos, empresarios y amigos de Luis Abinader, que al resto del pueblo se lo lleve el diablo. No fue así que hablamos. A usted lo eligieron todos los dominicanos. Y si usted no tiene la suficiente interés y los pantalones, de ahí nacen que dicen que los del PRD, cuando llegan al poder, ahora PRM, no saben gobernar. Pues entonces, señor Presidente, Reúnase con su gabinete, métase una reflexión profunda y que las dos pelas que le dieron en el CAR, en el Colegio de Abogados y en la ADP, le sirva a usted como crónica de una muerte anunciada y un anticipo que si usted no comienza a tomar lo correctivo, a usted le van a cantar la misma cancioncita que usted le dijo al PLD para sacarlo del poder. Se van, es para afuera que van.